Hola a todos y bienvenidos a A VER SI QUEDAMOS Hoy vamos a hablar de bragas Perdona, ¿qué? Sí, de las famosas bragas menstruales Llevo muchos pero que muchísimos años utilizando la copa menstrual Para mí ha sido todo un inventazo eh, Desde que la probé, no sé, hará 10 años, más, más de 10 años no, unos 10 años, sí no he utilizado otra cosa, me ha parecido una maravilla y de hecho hace como cosa de un año hice cambio de talla de utilizaba la más pequeñita y me pasé a la siguiente medida y la verdad es que estoy encantada pero, eh, aunque es algo que yo he estado recomendando muchísimo porque a mí personalmente me funciona muy bien eh, no todo, la copa no es para todo el mundo tengo amigas que o bien no, no se apañan, eh, no están cómodas con ella, no saben ponérsela o mmm, no quieren por, por lo que sea y no pasa nada. Así que cuando empecé a escuchar sobre estas braguitas menstruales me llamó mucha la atención y decidí probarlas. Porque la verdad es que aunque utilice la copa, me parece muy buena opción también para cuando no sabes si te va a venir o no a venir la regla. Y pues bueno, es una manera de tenerla más controlada eh, para los últimos días de flujo o para combinarla con la copa, utilizar la copa durante el día y por la noche utiliza estas braguitas menstruales. Me parece... ¿La habéis visto, no? Super Cookie. <ríe> me parece que es... Mmm buena alternativa a todos estos productos que... que hay en el mercado. Las braguitas, al igual que la copa, son reutilizables. Se lavan, por lo que son amigables con el medio ambiente. Y esto es súper importante. Y aunque en un primer momento pueda parecer más dinero porque es un desembolso bastante más grande, en un primer momento es un ahorro de dinero. Porque ya no vamos a estar comprando productos de usar y tirar que además de gastarnos un montón de dinero, contaminan una barbaridad. Además, gracias a estos productos como puede ser la copa o las braguitas menstruales, evitamos poder tener el síndrome de shock tóxico. Aparte, desde que ya no utilizo tampones, eh, yo ya no tengo irritaciones, resequedad, molestias, nada. Así que dije, bueno, al igual que estoy probando la copa, tengo que probar esas braguitas. Son unas bragas con varias capas que hacen la misma función que una compresa tradicional. Absorben, secan y hacen que el producto no traspase. ¿Y funcionan? Sí, sí que funcionan. En mis vacaciones decidí probarlas. No sabía si me iba a bajar la regla ese día, me iba a bajar al día siguiente o al siguiente y el caso es que me las puse. Hice una ruta por la montaña. Estuvimos visitando ciudades, lugares y no tuve ningún problema. Las he probado para dormir, no hay ninguna fuga, eh, me parecen bastante cómodas y prácticas, la verdad. Las braguitas, al igual que las compresas, pues hay que cambiarlas. ¿Y eh, cómo se lavan? Pues muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es enjuagarlas muy muy bien con agua. Siempre que lavarlas con agua fría. Y sacar lo máximo que podamos todo el fluido que las braguitas han absorbido. Después las podemos lavar a mano con un jabón suave o bien meterlas en la lavadora. Con agua fría y sin suavizante a ser posible, así nos durarán muchísimo más tiempo. Y por último las dejamos secar al aire libre. Y por cierto, eh, si no os apetece haceros con estas braguitas, también hay compresas y salva-slip de tela. Y al final no deja de ser la misma premisa y funciona exactamente igual y a la hora de limpiarlo pues sería exactamente lo mismo. Enjuagarlas con muchísima agua y después lavarlas con un jabón suave. Estoy hablando de, bla... de bragas, Brian. Nos encantaría saber si habéis probado este producto. Y me encantaría saber si habéis conseguido braguitas sostenibles. Si es así, por favor, dejadnoslos en comentarios porque me encantaría hacer un listado en, en la cajita de información y así tener el acceso rápido a estas braguitas.